Buenos días querido hermano y hermana de este su canal Novenas y Oraciones Católicas Tiene poco tiempo Demasiadas cosas pendientes Demasiados problemas Los invitamos a hacer Una novena express La misma novena que hacía La madre Teresa de Calcuta El acordaos De Bernardo de Carabal Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acordaos oh piadosísima Virgen María que amas ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén.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 Esta novena consiste en rezar nueve acordaos y uno en acción de gracias por los favores recibidos a nuestra Señora Madre, la Virgen María. Cuando tenemos poco tiempo, es sumamente efectiva. San Francisco de Sales y otros santos la utilizaron en el transcurso de su vida. Es pequeña y tiene muchos beneficios. No te olvides de suscribirte, compartir, comentar, darle like y activar la campanita para que más personas puedan aprovecharse de todas las gracias de estas oraciones. Con María como reina, protectora y abogada nuestra. Dios les bendiga.